Suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Acevedo registra una mejor efectividad que los cuatro arqueros convocados a selección mexicana. La lista de los elegidos para representar al tricolor ya fue dada por el Tata Martino, sin novedad alguna en la portería. Una decisión que despertó el enojo del público. Su reacción está justificada, pues Carlos Acevedo registra una mejor efectividad que los cuatro arqueros convocados a la selección. El joven portero de 25 años ha hecho méritos para ser convocado. Al representativo de México, desde hace varios años ha sido protagonista con su club Santos Lacuna, no solo ello, hace poco protagonizó una acción que se hizo viral alrededor del mundo cuando atajó un pena a la Cruz Azul y también frenó tres contrarremates posteriores. Sin embargo, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Jonathan Orozco están por encima de él en la convocatoria de la selección mexicana, cuatro arqueros con una larga trayectoria en el fútbol mexicano, todos mayores de 35 años. Cuando Gerardo Martino tomó las riendas de México, argumentó que solamente convocaría a aquellos que estuvieran en mejor momento futbolístico, algo que parece no tener sentido en la portería, pues Carlos Acevedo registra una mejor efectividad, porcentaje de goles recibidos. De acuerdo a la estadística, desde que llegó Martino a la selección hasta... Hasta la fecha, el arquero que menos goles ha recibido por partido es Carlos Acevedo con un promedio de 0.94. Le sigue Rodolfo Cota con 0.95. Después Guillermo Ochoa con 1.04. Luego Alfredo Talavera con 1.09. Por último, el más goleado es Jonathan Orozco con 1.31. Atajadas en este rubro, el líder es Alfredo Talavera con 3.13 por encuentro. El segundo lugar es para Carlos Acevedo con 3.06. El tercero es para Jonathan Orozco. Orozco con 3.00, el cuarto para Rodolfo Cota con 2.87 y el último para Ochoa con 2.44. Efectividad. En dicho rubro, Acevedo vuelve a ser el mejor de los citados con un 76.5%, seguido de Rodolfo Cota con 75.1%, luego Batalavera con 74.2%, posteriormente Ochoa con 70.1%, al final aparece Orozco con 69.6%.